El que habla bonito es mi marido. Me encuentro en el en domicilio, en el hogar de la profe Clara Orjuela eh, Para saludarla Qué bueno, llevarle el mensaje a todos los egresados Que la recuerdan, la profesora de física Hablaba con la profesora y de matemáticas eh, Estuvo 25 años, ahorita nos va a contar un poquito de eso Simplemente hago una relación, una información de introducción para saber quién es ella para que la recuerden nos va a dar un saludo para que participen en el reencuentro y qué bueno que me haya atendido, muchas gracias profe y yo le comentaba a la profe que yo no fui muy buen alumno que perdí física y por culpa mía, no ella me tocó terminar en la nocturna el último año entonces lógicamente pues, eso lo comprende uno después de adulto cuando ya es mayor, que ya está maduro comprende de que ser padre o y exigente, docente exigente, vale la pena, porque cuando un docente es exigente, pues nosotros nos fortalecemos. Así que, profe, ese saludo especial a todos los alumnos que hicieron parte de esa institución. Ah, fue, fue muy novedosa la llegada de Carlos aquí en mi casa. No, yo ya no me acordaba porque para acordarse no hay tantos alumnos y los nombres y los años en que trabaja ya en el Bienestar. Pero es bonito recordar todos esos momentos que compartí con toda esa cantidad de muchachitos y ya hoy día profesionales. Entonces eso le alegra a uno también. Muchas felicidades y ojalá... Tengamos oportunidad de encontrarnos algún día y compartir un, un rato agradable. Muchas felicidades. A todos. Gracias, profe. A usted eh, una preguntita sencillita. ¿Cuántos años estuvo en la institución? 25 años. 25 años. ¿Usted recuerda cuándo se retiró? Ay, no me acuerdo. ¿Qué, no, ¿Qué? acuerda. Ya, bueno, ya no me acuerdo. Ya. Eso nos pasa a todos cuando llegamos a edad. <risa> <risa> profe, muchas Gracias. Eh, un saludo especial a su esposo que también nos ha permitido en este hogar. Eh, continúan ahí, me decía que el esposo, muchos años de casado, la verdad lo felicito eh, de estar unidos, más de 60 años, ¿no? 60 años de estar unidos eh, en ese hogar y lo felicito. Así que ahí les dejo las imágenes y saludos con la profesora Clara Orjuela, quien fue por muchos años docente de la institución. Y pues los que los conocieron y que hicieron parte de, de, de, de esa eh, materia de matemáticas y educación física, pues mira, ahí está ella, la profe, dando ese saludo y recordándolos a todos. Así que muchas gracias, profe. Entonces, hasta pronto. <risa>